Empecé queriendo ser pintor porque dibujaba con unos cuates de ahí del, del pueblo. Yo migro hacia Estados Unidos, vuelvo, me doy cuenta que ellos profesionalizaron este gusto. Me doy cuenta que se puede, entro a la escuela de artes. Me doy cuenta que soy del tónico. empiezo a pintar con los colores todos erróneos, que no tenía ningún problema, pero eh, debido a eso me empieza a gustar más la forma. Entro a clases de escultura y me enamoro, pues desde ahí no he parado. Cuando estaba pequeño jugaba con plastilina, pero la primera escultura que yo creo como con esa intención fue un pedazo de cobre, entonces eh, lo que hacíamos era aprender a aprender la fragua, a calentar este bloque de cobre y usar martillos y yonque y empezar a darle forma. Y cuando me doy cuenta que, que puedo manipular el metal, pues es como el gran descubrimiento del hombre ¿no? para mí. Pues prácticamente son animales, es un trabajo muy figurativo, si se puede decir así, tiene gran carga simbólica personal. Cada animal está hecho en, en cierto tiempo de mi vida y cada uno cuenta una historia ¿no? que, que estoy viviendo en el momento y cada pieza tiene sus códigos simbólicos su propios que me recuerdan esa etapa. ¿no? Tengo una especie de crisis por estarme acercando a, a, a la edad de los 40. <ríe> Como que siempre he tenido metas en mi vida y yo creo que a muchos les pasa eh, siempre están ligadas a la cuestión del dinero, ¿no? El éxito es dinero. Y ahora me está pasando que, como que logré pasar eso, o me he estado dando cuenta que no es la meta seguir. Ahora que, que me encuentro con familiares, con gente que quiero mucho, me doy cuenta que, pues, no es esa la necesidad, ¿no? Esa ambición que tenía de querer pertenecer, ¿no? En la ciudad y tener una carrera como todo el mundo te lo. Pues, no te lo exige, pero te como que te lo implantan en la cabeza, ¿no? Yo creo que la obra me ha sacado siempre a flote porque si no, son la, si no es la obra son reguladores estar tomando, de repente el amigo, eh, cigarro, como súper mal, entonces empiezo como a, a a tener este ciclo vicioso de estar tratando de compensar cosas con cosas que no son entonces yo creo que la obra me ha ayudado pues ya durante estos años a, a sacar eso y se queda, o sea, se queda en la obra. Pues lo que hago realmente pues le puedo poner escultura porque así le dice la gente pero pues realmente hago lo que quiero